Efectivamente, en poco menos de 10 de días se va a celebrar la Feria Gran Canaria Accesible, los días 16, 17 y 18 de mayo, que desde el área de política social del Cabildo de Gran Canaria pues estamos impulsando. Ya el presidente José Miguel Bravo de Laguna la presentó hace unos días. Y a partir de ahora, pues simplemente se trata ya de todo lo que es el proceso de, de divulgación. Está todo terminado, todo concluido, todas las jornadas técnicas. Hay una participación importante de todo lo que es el tercer sector, las ONG y fundaciones. Las distintas instituciones, sean ayuntamientos y sean también todo el ámbito del sector privado, se han implicado eh, de forma muy grata para nosotros. Con lo cual entendemos que van a desarrollarse tres días donde el sector de la discapacidad y la dependencia en la isla de Gran Canarias se va a poner en valor, vamos a poder comprender los Gran Canarias, los Gran Canarios en este caso un poquito más, lo que es que la isla sea una isla de todos y para todos y desde ese punto de vista se van a abordar en esas jornadas técnicas distintas temáticas que son necesarias, que son fundamentales para innovar y sobre todo, insisto, para hacer desde el punto de vista de la accesibilidad una isla de todos y para todos.